La música de Sobremeses es un disco eh, que se tomó bastante tiempo en realizar. Cuenta con la producción eh, en su totalidad eh, sobre las instrumentales de Black Leroy. Eh, en un principio estuvo siendo grabado por cuenta propia con las cosas que yo tenía en casa en Ecatepec mientras vivía por allá. Eh, después de algunas... pues situaciones muy, muy, muy poco fortuitas eh, se perdió la grabación del primer disco eh, bueno, de la primera se podría llamar eh, maqueta o eh, la, la primera estructura que llevaba de las rolas que existían se perdieron se perdieron una vez más también en una fiesta que organicé en mi cumpleaños por querer poner unas rolas que tenía en mi disco externo pues fue mala idea y se jodió se perdió una vez más entonces... Decidí abandonar el pedo de hacerlo yo y grabarlo con alguien que tuviera más conocimiento de pues, eh, la cuestión de grabación, mezcla y producción en general. Así que fui con Beretta Records, con este brother del Chris. Es un carnalillo ya con el que he trabajado desde hace tiempo. Nos conocemos ya bastante y sabe cómo trabajo, sé cómo trabaja. Entonces, pues eh, decidí darle la confianza de... Eh, que me ayudara a realizar este proyecto entonces pues eh, la cuestión fue sencilla no ya eh, pudimos eh, por fin eh, grabar las canciones, regrabar las canciones ahí con Beretta Records eh, terminamos las grabaciones y me lo llevé a masterizar con un amigo eh, que es Tito Capital, T Capital y con este brother eh, llegamos a la cuestión de master bueno, eh, previamente con las colaboraciones que vienen ya eh, en el disco ¿no? eh, participa MOV, participa D, participa MIME del 871, participa Itza eh, participa DJC, participa T-Capital, participa NIMAI eh, bueno en la parte del de, de tornamesismo eh, sería únicamente Nimai, T-Capital y DJC las personas que me estuvieron acompañando y, y DJ Mask también, que nos estuvieron ahí este pues, tirando eh, la esquina en las ruedas de acero, ¿no?